De acuerdo al dirigente comunitario Enrique Rojas, las problemáticas continúan sin resolver en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En esta área todavía no se ha ejecutado nada. En esta área no se ha visto el acuerdo que se llegó con las autoridades, excepto que sí vinieron los primeros días y pusieron luz en el sector los solares. De Acá mamá de mamá Tingo, sí. Entonces, ahí sí ellos vinieron en el norte y puso la alambrada ahí. Pero después las calles siguen empeorándose aquí. Eh, nos prometieron que después de los jardines vendrían hacia acá, pero hasta ahora no han llegado y lo estamos esperando porque fue un acuerdo que hicimos para parar el movimiento bolgario, pero. Si ellos no cumplen, entonces el movimiento volgario va a resurgir con más fuerza, ¿verdad? Y INTN, su noticiero regional, Robinson Plante